Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo González, soy el autor del bestseller Vender Alegremente y tienes una cita conmigo el próximo jueves 8 a.m. por Academy Soft Seguros. ¿Qué vamos a ver? Vamos a vender. En esta y en todas las épocas, la venta es lo más importante. No olvides que es la principal fuente de ingresos de tu compañía y te voy a dar un checklist de cómo vender. No se te olvide, tenemos una cita el próximo jueves 8 a.m., te espero. Gustavo González. Chao, chao. Nos vemos allá.